miren, eh, ahora eh, en este momento yo voy a utilizar el tiempo que me queda, que es mi último tema del año, de este año 2020. Es mucho decir. <ríe> Lo voy a utilizar para conversar con un hermano que tengo aquí a mi siniestra, a mi izquierda. Está con nosotros Willy, Willy Antonio Hierro. Fernández y eh, Fernández. Está con nosotros Willy Hierro, ah. señores. El hombre que puso a la gente a beber trancado. Bueno, eh, entre hermano. Willy y el coronavirus. Mira, eh, eh, buenos días. Primeramente, gracias por la invitación sí. a este gran equipo. Seyel Jan, el, el, el guerrero. El duro. El duro. El duro. Sí, el duro. Sí, sí, sí. Y el Jan, desde que llegó a esta mesa fue una revolución. Sí, así mismo es. ¿Eh? Así mismo un tal Sócrates que salió huyendo. Ay, ay, ay. si <risa> sí me está oyendo. Vale, ay, ay, ay. Dale, Te o sea, va a picar. Pica. Si esa, esa lengua me oye. Ay, ay, ay, no, ay. nada, nada. Lo sentimos contentos realmente. Y, y, y eso que sucedió con esa canción, o lo que está sucediendo todavía, porque el año no termina, y eso sigue en alta. No, y, ahora, y ahora que cuadra, se sí, ve trancado sí, sí, sí. porque ya sí fue la que sí, nos a todos. Sí, un amigo sí. mío, un amigo mío <risa> artista me dijo: Mira, sería bueno que preparen otra letra, porque ahorita van a abrir todo, entonces se ¿Hm? te va a caer ese tema. No, Digo, no, yo, no. déjamelo ahí tranquilo. Sí. Sí. Y yo, yo, y con ese puntillazo que no, le dio el presidente. Ahí fue que eso cogió fuerza. Bueno, desde el pulpo para acá, eso. No. Eso, eso despegó durísimo. Así, Así mismo es. Mira, mira. Y nada, estamos aquí. Yo quiero aprovechar tu presencia porque sería bueno comentar aquí en, en, en unos minutos cómo se celebraban antes la, las navidades, qué ha pasado, no solamente por el tema del coronavirus, sino porque también hemos perdido con el tiempo muchas tradiciones. Yo recuerdo que desde finales de noviembre, Comenzaba la gente a, a salir para la calle con los aguinaldos navideños a las 6 de la mañana, se te presentaban en tu casa, comenzaba la bebida del jengibre tempranito sí, en la sí, mañana. la galleta con el jengibre, Exacto, sí. una, una galletica de, de Yo recuerdo que la, la comprábamos pele. Exacto, la <risa> comprábamos en la, en la panadería de Machaco. Okay. Sí, ahí en la San Francisco. Sí, claro, claro. Ahí comprábamos las galletas Excelente. por funda y entonces era eso, con eso era, ya la gente no bebía café, por lo menos eh, eh, de en, entrada. En la temporada eh, fría. Exactamente. Era jengibre con su galletita. Muy bueno, por cierto. Y entonces en la, en la mañana había, había gente que era muy, muy típico haciendo aguinaldo. Yo recuerdo que lo hacía Sayo y su combo. Claro. Lo hacía claro. Malico. También. Y tú sabes qué personaje hacía Malico mucha y su que, Exacto. Y tú sabes qué personaje también hacía ese tipo de actividad. En Navidad, que ya no, no, no vive aquí en el país, está, Calitre... Está delatando tu edad. <risa> Calitre, ¿te acuerdas de Calitre? Sí, sí, Calitre, mi hermano. Salía Calitre. Calitre con un grupito de, de, de rompetabla, como sí, decía sí, él, sí, sí. y salían a hacer... Eran unas Navidades felices, uno Era vivía algo, feliz. Yo digo, yo digo, amado, que realmente la evolución del mundo que trajo tantas situaciones... Funesta, diría sí. yo, porque eh, se, se marchitó la inocencia. Eh, aquel, aquel niño que, que todavía entendía que que Santa Claus venía sí. y, y los reyes venían y le, le ponían su hierbita. Los míos lo, lo, mío lo entienden así todavía. Y todo sí, lo, lo, lo lo eso tengo, es bueno. Al, eso es bueno. Lo tengo embobado a los míos. Sí, sí, eso mandándole bueno. cartas a Santa Claus. Y ellos no ven este programa. No, no. no, ah, no eh, yo, ah, sí, yo la tuve hasta un día que yo, yo tengo un dormir no bien nada, ligero y mi madre y mi abuela estaban en la, en la, en la sala ahí, sí, sí. preparando los, los juguetes y las cosas. Sí, sí, sí. Y yo, como tengo un sueño ligero desde jovencito, en una despierto y cuando abro la cortina así, y le dicen mi mamá, a la abuela mía mira William, está con los ojazos ahí, está ahí para, más nunca me dejaron un juguete después era pantalones y cosas así, o sea, ahí, ahí se perdió, pero, pero no dejo de pensar que era algo muy bonito sí, la temporada era, era. de diciembre uno se ponía a mirar hacia el cielo sí. y qué sé yo, y el se tenía que se mucha historia sí. la calle San Francisco eso era un espectáculo, Ay, salir sí. Eh, sí. de noche sí. por todas esas vidrieras... A mirar los juguetes. De, de, de, de. Sobre todo eh, cuando se, se acercaban los reyes. Claro, claro. Duraban dos o tres días, la gente amanecía. Amanecían, amanecían sí, claro. en la en la calle San Francisco. Vendiendo cierto, juguetes. cierto. Sí. Eso se preparaba desde de, de, temprano. Exactamente. A la noche. Y todos esos kioscos estaban ahí. No, y días. además que en la San Francisco también se vendían muchas frutas navideñas, que Muy solamente bien. se veían para Navidad. Ahora no, ahora tú encuentras manzanas. Manzana y, y uva en los supermercados a, todos los sí, días todo del año día. entero. Pero antes era solamente en diciembre. El puerco asado, manzana, y, y uva. Y eso atraía mucho cosa. a uno porque uno sabía que para diciembre se comía manzana, se comía algo uva. Algo diferente, algo Exacto. especial. Pero ahora no, ahora ya, y por eso se ha sí, hecho, tú sabes. Sí, sí, se convirtió en algo así. Los aguinaldos, como tú apuntabas ahorita, uh -huh. eh, era algo bonito, porque realmente tú llegabas Abreme la Abreme y, y realmente a la puerta y realmente te la abrían. estoy y, en la calle y, Pero y imagínate, la, eh, gente, la delincuencia, todo, desastre, eh, todo lo que trajo el modernismo. Sí. Eso se fue. Nada, se fue ábreme tí. la puerta la y coge tu busi. Pues estoy atracando. Willy Willy se la, todo. la canción a beber trancado, eh, letra, arreglo musical, cuéntanos de eso. Fíjate, la letra de ese tema eh, eh, lo escribió mi esposa. Nada la dama más de hierro. De hierro. Oye. En sí. Hierro me llama a mí. Eh, no, yo yo lo llamo a él. Principio de noviembre. Le digo Hierro, vamos a un tema, ah, vamos a un tiempo. tema navideño. Eh, me dice contra, pero no te co dimos, como te esta situación, uno, uno <risa> no está tocando. Eh, yo qué, un tema de diciembre, se cae de una vez en diciembre. Me di pero me dice de una vez, dile, dile a Yané que escriba algo. Yané, mi esposa. Yo la llamo. ¿Yaneth escribe en realidad o es la primera? No, ella heritaría. tiene otras otras canciones que, que incluso la vamos a grabar. Ah, bueno. Mm -hmm. ya, en la producción muy que bien. estamos, que ya estamos bien. Ya entiendo. Saludo a Jané. Tiene un tema ahí que se llama Llegan los Hierros, buenísimo. Mm -hmm. tema que recorre todo lo, lo, el país, playero por toda la zona. Una cosa linda, okay, después bueno. lo van a escuchar. Eh, yo la llamo y me, y, y me dice, ¿y de qué vamos a hablar? Digo yo, no, tú sabes que... Tú sabes que vamos a estar trancados Creo que fue la única frase que yo le dije Miguel, no está bien 15 minutos me llamo para atrás Y me dice, oye, oye lo que me salió y comienza ella misma a cantar, ¿no? Ya estamos en Navidad. No se puede compartir El abrazo de un hermano Mucho menos salir Si queremos divertirnos en esta navidad Sin pensar que está tumbado Vamos a beber trancado Ponte tu mascarilla Mandando un mensaje ahí uh -huh. Y ven a gozar trancado A beber trancado Y a gozar trancado Digo yo pero Eso es Es un éxito le digo yo a ella Dice ya ah, ¿tú crees? Porque ella escribiéndolo no se da cuenta de la magnitud no, de, lo que, así de lo que había hecho. Eh, ella incluso le da el ritmo que, que, sí, que lleva. Sí, que ella lleva lo el, cantó, el, cantaba, la melodía y todo. Correcto. Y él, cuando Henry lo oye, dice, wow, pero esto da tremendo arreglo. Y oye, eso fue como una profecía, una premonición ese tema. Porque dice una estrofa, díganle a la vecina que su plato va para allá, que este año por la pandemia no nos vamos a juntar. Y eh. qué va a pasar hoy. Sí, es así. 31 y sí es ahí, así te, mismo. te voy a mandar el plato porque Exacto. tú no vas a poder si venir no, para acá. No, no. Poder vemos que ir. muchos artistas se han identificado vi ahí eh, a Johnny Ventura otros artistas de, eh, de esa fue otra de las ideas sobre todo los viejos esa fue otra de las ideas que ella sí, sí, sí. me dio me dice mira eh, llámate a alguno de los muchachos para que, y digo yo maestro no. hágame el cortecito de adelante la partecita del estribillo eh, primero ya me fue a César Flores. Eh, ah, sí, lo, lo vi a César. Lo de confianza. Sí, sí, sí, llamarlo, claro. Lo que yo sé que no me dicen. ¿Que no que te que no, iba a decir que no? No, padre, de una vez me lo mandó. Y digo yo, bueno, vamos por el caballo Ventura ahora. Si sí, sí, sí, ese me lo hizo, a van a caer muchos, los otros sí. van a caer por sí solos. Sí. Vía, vía, vía José Esteban, que Jose como siempre como, Estebra, como siempre, hizo su con sus oscosidades. ¿no? Sí, Sergio Vargas con su loquera, sí. el eh, Méndez, <ríe> la eh, Peña Suazo, Rubí Pérez, Rafa Rosario. En fin, o sea, me de, vi sí, a, el último me de. que vi, vi a alguien, eh, déjame ver, eh, creo que este uno de estos, el Hernández, eh, el Sergio Hernández. Sergio Hernández, Sergio, Sergio. Sergio Hernández, fue el último que vi. El Fernando Villalona, Villalona eh, muy gustosamente me lo mandó y me dijo, no, ese no está bien, te voy a hacer otro para que quede bien. Y lo eh. puso en su, en su Instagram y, okay. y eso explotó por ahí, eh. o sea. Eh. Willy, para el año 2021. ¿Qué se espera del merengue? Porque vemos que, si se quiere, independientemente de, de esta pegada que ha tenido eh, a Beber Trancado, sí. eh, vemos que el merengue, en, en lo que tiene que ver con el interés de la colectividad, si se quiere, ¿verdad? Sí. De acuerdo a los números que se pueden ver en las redes sociales, YouTube y eso, mm. ha disminuido con relación a otros ritmos. Sí. Eh, ¿Qué se espera para el merengue? Sí, pero eh, con relación a eso, yo siento que sí, que hay algo positivo, que se está meneando. Mira, Dionis Fernández acaba de grabar un tema nuevo. Uh -huh. eh, Sergio Vargas tiene una producción también que la van a, que la van a mover ahora en, en, en este mes. He estado escuchando, Juan Luis Guerra también hizo una, una, un preview bien bonito ahí de, se llama Preve, algo así, un concierto que él dio con Vía a promover también nuevos ritmos porque recuerda que Juan Luis ahora está trabajando con turismo sí. y tiene que impulsar lo que es el, sí, ritmo, sí. el ritmo bandera sí, así que es. es el merengue tú sabes sí. y así sucesivamente o sea eh, todos los, los, los productores están al acecho de tirar sus temas lo que pasa es que no es fácil conseguir un éxito un éxito como bebé trancado original escrito original y sí, pegarse Tú puedes pegar un fusilamiento, un tema fusilado que, sí. que, que fue un éxito. Que ya Camilo, todo el mundo lo conoce. Que lo de digo. Javier Solí, de quien sí, sea. Sí. Tú, un tema bueno de eso. Tú le montas un, un buen arreglo, una buena interpretación y puedes conectar. Pero conectar un tema original. Un nuevo, es difícil. No, sí. es, no es fácil. Bueno, es, señores, En pero... esta etapa de la, de la vida ya, donde la creatividad ha disminuido. Tanto, Así es. Yo le voy a pedir a Henry, a, a Willy, que no... Que nos cante un tema. Sí, pase. yo, yo traje... Porque venga, acá este año hay que terminarlo de sí, alguna sí, manera sí. diferente, ¿verdad? Yo traje un popurrí ajá, que ajá. Yo había grabado, eh, de, de, de, alusivo a la Navidad. ¡Vamos arriba! Y vamos a trabajar eso para que el público... Lo no, pueda no, adelante, puedes ponerte también. de pie porque yo sé que los cantantes como sentados como que... Sí, no, no, no, sí, no sentados no tienen... <risas> control, vamos al Vamos al